¡Hey! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos duro de las SAP a tu canal tutorial el canal que te trae las mejores aplicaciones las aplicaciones que están en tendencia y esta vez le traigo lo que tanto esperaban mis chicos WhatsApp Delta 3.8.0 la última actualización descárgatela ya amigo no se te olvide guardar sus respectivas copias de seguridad para que no pierdan sus datos aquí abajito les dejo en la descripción del video un link para que obtengan de inmediato esta actualización ya sabes que es de suma importancia que te suscribas a nuestro canal mi compañero, mi duro para que nos motives a entregarte la mejor información en aplicaciones bueno chicos, empecemos Ok, mis amigos, estoy contento porque les voy a entregar esta actualización, tanto la esperaba, tanto la quería para enseñársela a ustedes, para que ustedes lo tengan rápidamente. Mis amigos, si ven, tengo un tema que está muy genial y que les voy a enseñar cómo obtenerlos y les voy a enseñarlo a cómo aplicarlos. Mis amigos, vamos a irnos a lo que es aquí, a donde está, dice ajuste, vamos a irnos allí, vamos a elegir allí y aquí donde dice, en la primera opción open. Y que vamos a cambiar, podemos cambiar lo que ustedes, ustedes quieran a estilo iOS. Car, ustedes prefieren. Si tienen a estilo iOS, va a quedar este menú aquí principal a estilo iPhone. Si ¿sí? este, esto aquí va a cambiar al estilo que ustedes elijan aquí vamos a elegir pues, eh, vamos a elegir pues este y vamos a irnos a para que vean cómo cambia automáticamente mis amigos escriben mis amigos cómo cambia lo que es la interfaz de aquí del menú principal vamos a irnos a lo, nuevamente a los ajustes y aquí me dice apli, eh, vamos a aplicar ya sea el tema claro oscuro o transparente yo tengo el transparente va a poner el oscuro y automáticamente va a cambiar vamos a ir aquí a ellos bueno mis amigos aquí me dice delta aquí van a estar los la tienda de té vamos a darle clic allí y aquí vamos a aplicar en ese tema va a esperar que tal esto y aquí van a aparecer los temas que trae esta actualización vamos o vamos aquí en ese apply y aquí van a poder obtener y aplicar los temas que, que obtengan de manera exterior ya sea del navegador o de otro medio si sí. bueno aquí vamos aquí ya hemos contado en dos lados y vamos a aplicar lo que es este tema aquí el tercero que se encuentra aquí vamos a aplicarlo y vamos a aplicar este y se aplicará automáticamente y se va a iniciar nuestro whatsapp si ¿Sí ven mis amigos ya ha cambiado que es mi whatsapp este tema que tengo aquí ahora mismo que ha aplicado si ¿Sí ven Ahora bueno, tengo este tema que se te encuentra aquí, está muy genial, mis amigos. Aquí de abajo está en la descripción del video. Vete en la descripción del video y descargate de WhatsApp de esta última versión. Y ahí dice el botón rojo: suscribirse, suscríbete a nuestro canal, el canal que te entrega información en tecnología. Bueno, mis amigos, vamos a irnos nuevamente a lo que son los ajustes. Y aquí abajito donde dice pantalla principal, vamos a leer clic allí, vamos a desplegarnos a la parte donde dice aquí. Eh, head Store y aquí vamos a encontrar lo que es la interfaz de navegación vamos a poder cambiarla ahí, eso lo que se encuentran aquí ustedes, ustedes eligen ya esa interfaz como quieran cambiarla lo voy a dejar estilo iPhone para que vean que de esta manera aquí y mis amigos de esa manera van a poder cambiar tu teléfono, van a poder ir cambiando su WhatsApp perdón, vamos a irnos a lo que es de pantalla de conversación y aquí en su pantalla de conversación vamos a poder cambiar lo que es los stickers Aquí los, el, el estilo de las burbujas el, el humor, como ustedes prefieran Que ven cómo como se eh, ha colocado ese personito aquí O el estilo de sticker, tienen muchas opciones a las cuales pueden elegir Mis amigos, muchas opciones que están muy geniales, muy chéveres Nuevamente vamos a irnos aquí al menú Aquí aquí vamos a poder cambiar de estilo y apariencia A poder tomar los emojis que están estilo iPhone o Facebook o Android el estilo de fuente y los iconos Y el icono de notificaciones va a poder cambiarlos mediante este Mediante este menú Mis amigos aquí en proceso de seguridad Todo está funcionando correctamente Lo que es anti-view, congelado la última vez Todo está funcionando perfectamente Bloquea lo que es el whatsapp Aquí bloquea whatsapp con patrón Con pin ya se trae su preferencia mis compañeros a aquí les estoy teniendo muchas cosas que la están muy pero pero muy geniales Vamos a ir nuevamente aquí donde dice pantalla principal en head. Aquí vamos a irnos a la parte de abajo. Y aquí, perdón, perdón, perdón. Vamos a irnos a lo que es aquí donde dice y está, donde está aquí en ¿Y dónde está? ¿Dónde está? aquí, aquí, mis amigos. Aquí en esta parte van a poder cambiar lo que es la animación de los chats. Vamos a elegir, pues vamos a elegir este, mis amigos, y verán la diferencia cuando ustedes muevan un chat de hacia arriba o abajo a cambiar lo que es grupo aquí se si mis amigos lo que es la animación cómo se hace, hace la animación que se meten de eh, izquierda a derecha los chats y así vas a poder cambiar lo que es la animación de nuestros chats y ves también que en esta función en la cual aquí cuando usted reproduce un audio va a tener la opción de poder cambiarlo la velocidad a 1.5 a 2 y va a moverse a, a la velo a otra velocidad aumentada al momento de escucharlo vas a ser escucharlo más rápido mis amigos esto está pero pero muy genial estoy contento mis amigos porque estoy enseñando no se olvide suscribirte aquí abajito de suscribirte y darle la campanita a mis compañeros danos un me gusta que eso nos motiva y un comentario compañerito mis amigos mis dudos de las apps, estoy muy pero muy feliz porque estoy entregando esta increíble actualización de whatsapp delta 3.8.0 una actualización magnífica, actualización hermosa mis amigos, bueno hemos llegado al final del video, nos vemos en un próximo video, chao, chao un video tutorial